Y acá estamos en la Tarde del Magazine. Y estamos en una tarde especial porque tenemos muchas preguntas para hacerle. Él es el director de sonosis del Partido de Pilamar. Estoy hablando de Federico Barone, a quien le damos la bienvenida a la Tarde del Magazine. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿bien? ¿Y vos? Todo muy bien, por suerte. Pues te, te cuento que te vi la semana pasada parecías que estabas dirigiendo todo, el distanciamiento social de los perros y de los dueños de los perros en Plaza Bolivia con las castraciones. Sí, sí, me acerqué, <risa> me acerqué a colaborar con los puntos de Daria un poco, este, y también para, como decís vos, ¿no? para recomendar a la gente la distancia, en sí. este caso, como bien marcabas, por un tema de la distancia social que es muy importante en estas campañas, sobre todo en el momento que estamos viviendo. Eh, con el COVID actualmente, eh, entonces para dejar bien separadas a las personas, y también a los animales que a veces claro. entre ellos se producen algunas peleas que, que son indeseadas y, y entonces guardar buenas distancias eh, siempre es recomendable por todos estos temas. Te vi en acción, era, era para filmarte, la verdad que era para filmarte, cómo, cómo estabas haciendo todo, cómo estabas dirigiendo. Eh, increíble <risa> sí, Pero bueno, bueno eh, Yo siempre trato de estar ahí con los chicos este, eh, Me gusta mucho el trabajo de campo No no, no, no solamente la, la cuestión de la gestión y, y bueno, no dejo de ser veterinario no eh, claro. Es algo que uno, uno, uno lleva adentro y, y siempre aflora <risa> Tal cual Bueno, se está haciendo una campaña de castración y mm -hmm. antirrábica, ¿no? No, no es de castración, es puntualmente de vacunación. Nosotros, ah. campaña, campaña de castración, normalmente no hacemos por el, por el hecho de que nosotros castramos todos los días del año al mejor ritmo que podemos, que nos permite claro. la pandemia. Claro. Y este, nosotros estamos castrando todo el año, no sé exactamente cómo es el ritmo de otros municipios, pero tengo entendido por los números que eh, tenemos un buen número de castración. Es verdad que venimos un poco retrasados, esto nunca lo pudimos recuperar desde el primer eh, lockdown, desde el primer cierre que tuvimos por, por la pandemia. Este, nosotros veníamos muy, muy al día con las castraciones, nos pedían un turno y a la otra semana tenías el turno para castración. Mm -hmm. Hoy estamos con un retraso de tres, cuatro semanas para dar el turno, por eso siempre es bueno aclarar a la gente que se anticipe a las fechas de celo o a la fecha óptima de castración de su mascota. Claro. Eh, para, no, para evitar, bueno, que entren en celo y las reproducciones no deseadas, obviamente, que es la función última de la castración. Claro. Eh, y entonces lo que están haciendo son las vacunas antirrábicas. Lo que estamos haciendo es una campaña de vacunación antirrábica, sí. Eh, estuvimos con algunos problemas para obtener vacunas, eh, uh -huh. porque nació, en, retrasó un poco el, el el aporte de vacunas a los diferentes municipios. Por suerte pudimos conseguirlas, hoy tenemos stock, y lo que estamos haciendo es salir a acercar la vacunación a los barrios para toda la gente que tiene algún tipo de dificultad para, para acercarse a su nosis para vacunar a su mascota. Este, también, también es bueno recordar que nosotros todos los días del año, al igual que las castraciones, Estamos sí. eh, en zoonosis vacunando. Cualquier persona que se acerca, sí. nosotros podemos eh, vacunarla sin turno en el momento. Ah, bien. Se lleva, su animal, se lleva su animal vacunado y con certificado, independientemente de esta ca campaña que estamos haciendo. Perfecto. Ustedes van a la gente y la gente también puede ir a ustedes. Exactamente, exactamente. Eh, y aparte, eso, porque es sumamente importante... Eh, la rabia es una enfermedad que si bien está controlada con la vacuna, es una enfermedad que siempre uno está en guardia, es, es una enfermedad muy importante, muy peligrosa, la, quizá la zoonosis es más conocida y más peligrosa, sí. y la verdad que teniendo una vacuna que aporta el Estado eh, a disposición de manera gratuita y es una vez al año, no existen excusas para no, no acercarnos a, a vacunar a otras mascotas. Claro, está bien. Eh, bueno, y lo bueno que esto es gratis para la gente que más lo necesita, que quizás es lo que se posterga, ¿no?, la vacunación de las mascotas de la Totalmente. casa. Por eso, por eso nosotros lo que estamos intentando con esta campaña nueva, esperemos que poder seguir haciéndola, que no haya ningún inconveniente, porque no, no, por nuestro lado no va a haber ningún otro inconveniente, uh -huh. es ir llevando esta campaña cada 7 días o 15 días a diferentes puntos del partido. Eh, por ahora la estamos haciendo de manera semanal, pero también un poco eh, tiene que ver con las actividades que tengamos en el área. Si nosotros estamos muy sobrecargados en el área de trabajo, por ahí la podemos extender en vez de cada siete días, cada 15 días. Bien. Hasta ahora venimos cumpliendo. Aparte fue muy buena la convocatoria en Plaza Bolivia. Impresionante este, la cantidad, ¿eh? Justo... Sí, fue muy buena, muy buena convocatoria, así que esperamos que nos siga acompañando la gente y poder replicarlo en todos los puntos de, del partido donde consideramos así como estratégicos. Bueno, Fede, avisanos, mandanos un mensajito, un WhatsApp, que nosotros ahí vamos a promocionar también, que es importante que la gente se entere. Sí, nosotros al principio de la semana, la temática que estamos teniendo es, si esa semana vamos a hacer una campaña de vacunación, vamos a ir a otro punto, el, generalmente son los días viernes, ¿no? Los días viernes. Entonces al principio de la semana ya hacemos la publicación en, en el Facebook de Sonosis para que Bien. la gente se entere, hablamos con los medios y por supuesto por los, por los, por, por los medios de, de comunicación que tiene la municipalidad, ¿no? eh, los chicos de prensa que, que son tan buenos haciendo eso sí. y llevando la, la información a la gente. Sí, sí, tal cual. Cuanto mayor difusión, mucho mejor, lógico. Seguro, para que llegue a más gente. Pero ahora tengo una duda, porque en el día de ayer escuché en un noticiero nocturno un infectólogo que aclaró, vamos a otro tema, eh, pero sí, sí. que aclaró que China está haciendo. Una vacuna para las para los animales, para las mascotas. Sí, sí, sí. sí. Ayer, fue, ayer fue tema de debate con algunos colegas míos de Buenos Aires, este, hasta altas horas. <ríe> esto, este, este... ¿Qué pasó? Primero los sí. animales no contagiaban, ahora sí. No, no, no contagian. Todavía no está aprobado. La Organización Veterinaria Mundial todavía no ha demostrado eh, ni que los animales transporten el virus, ya sea eh, que lo transporte por. Eh, ¿cómo se llama? Como si fuera como un vehículo, y sí. mucho menos que lo reciban, lo repliquen y lo puedan contagiar al ser humano. Se han hecho muchos estudios, todavía no está demostrado eso, pero lo que sí están haciendo eh, en algunos lugares es estudiar la posibilidad de que eso en un futuro aparezca. Y entonces lo que ya están haciendo es registrar una vacuna. Se está registrando la vacuna por si este, existiera esa posibilidad. Yo, hasta hoy no hay anuncios oficiales de que, de que eso suceda, ¿no? Estoy hablando de, de, de, de los últimos anuncios de este mes de, de la Asociación Veterinaria Mundial. Claro, pues esto te, sería terrible, ¿no? Encima con lo que cuesta las adopciones de mascotas y todo, dar esta información así, tan libremente. Y, sí, quedó, sí, la, sí, sí, no, y aparte, quedó la aparte duda, la gente, ¿viste? No, no, aparte es una información que suele ser... Eh, yo siempre digo que hay que manejarla con mucho cuidado, ¿no? Porque la gente... Ante la angustia que genera esta situación de pandemia que estamos viviendo, que es muy grande, quizá al escuchar una noticia de esa forma la puede malinterpretar y lo que puede hacer es que desprenderse de sus mascotas, no, no sí. dejarlas sueltas en la calle, no prestarles más atención y, y, y abandonarlos a, a su suerte. Y la verdad que esa no es la idea. Existen un montón de enfermedades que ya se sabe que si contagian los perros, que pueden ser parásitos, que puede ser la rabia de un perro si no está vacunado. Hay, es mucho más, digamos, contraproducente abandonar un animal por una noticia que todavía no, no realmente no tiene mucho asidero científico. Bien, es decir, que no está comprobado, se, se ha visto que hasta el momento no contagian los perros. Vamos a dejarlo así. ¿Las mascotas no contagian de COVID? No, lo que pasa es que no sé si ampliar porque no sé si voy a contradecir lo que acabo de decir. Se están haciendo estudios muy profundos en cuanto a esto en diferentes ámbitos, infectología humana, infectología veterinaria. De hecho, en la medicina en el mundo la veterinaria y, y, y la medicina humana van de la mano para un montón de cosas, ¿verdad? Eh, nosotros los veterinarios somos parte de, de personal sanitario a nivel mundial y y somos muy consultados porque las enfermedades emergentes, eh, te, te sorprendería saber la cantidad de enfermedades que vienen de los animales. Y el coronavirus no es, un, no es una excepción. claro Entonces este entonces por eso hay tanto el nexo de contacto ¿no, eh? en la actualidad moderna en la salud pública. Sí, eso lo sabemos, pero como siempre decimos, para nosotros los que... Adoptamos un animal, es un, es un miembro de la familia. Y a veces eh, está el abuelito que, que tiene, eh, de repente pierde la memoria o que tiene diabetes. Es decir, el animal también, a medida que se pone viejito, también sufre de algunas enfermedades, pero es parte de la familia, es decir, no lo abandonamos. Sí, es parte eso. de la familia y aparte, como bien vos decís, no solo es parte de la familia, sino que también hay que saber de antemano, uh -huh. cuando uno lleva un animalito a casa, Saber de antemano que es una vida que generalmente por cuestiones naturales son vidas que viven con un periodo de tiempo más corto que nosotros, que tenemos que dar el máximo para nuestra responsabilidad para su cuidado porque es lo que se merecen y que va a llegar un momento que van a ser viejitos y van a requerir mucha más atención de nuestra parte y hasta probablemente alguna algún gasto de dinero porque se enferman, porque hay que ir al veterinario, porque sucede alguna cosa fuera de lo común. Sí. Este, Así que bueno, también eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar una responsabilidad, no si uno está dispuesto a hacer eso. Tal cual. Eh, tal... Es muy importante lo que acabas de decir, sí. Sí, sí, tal cual. Eh, y además se sufre un poco cuando se ve que, que empiezan a ser viejitos, no. Uno se ya Uf, se, se va preparando y dice, Uy, ya tiene problemas de cadera, ya y te acompañó tantos años, fue tan no, no es... Eh, parte de, de, de uno, ¿no? Yo por ejemplo lo vivo con el mío que y con, con otros perros de la familia que decís, uy, ya no tiene la misma agilidad que tenía antes, este, se hace quizás pis encima esas cosas, ¿no? Como todo persona mayor también totalmente totalmente y, ese, y eso es un sufrimiento que está implícito eh, en el tener un animal que tantas alegrías tanta compañía tantas cosas buenas nos han de pasar nuestra vida T todo eso que vos estás mencionando eh, es como la vida misma no parte de, de lo que implica tener un animal uh -huh. y tenerlo y sufrirlo de esa manera también implica que una persona es responsable y realmente tiene un animal como corresponde sí es así es así eh, bueno Muchísimas gracias, como siempre sabemos que te molestamos mucho acá de Radio Mix, bastante seguido, no, Pero por favor, no, ningún problema. queremos llevar la información y la verdad que nos entregaba un poquito esto que se, que se dice así tan despojadamente sin mirar las consecuencias. Tal cual, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos, sobre todo en estos momentos donde la información se difunde a una velocidad rapidísima y, y bueno, la gente va tomando interpretaciones a raíz de, de la información que lee que, que quizá no fue, fue lanzada así de manera descuidada, ¿no? Tal cual. Bueno, Tal cual. muchísimas gracias y estamos atentos entonces a los barrios que vayan a ir para dar la vacuna antirrábica. Vamos a ir avisando. Este viernes vamos sí. a estar... Eh... En la Plaza de las Luces, en Avenida España y Central. Avenida ¿Eh? España y Central. ¿La plaza? Sí. Bueno, ahí no me ubico ¿Eh? ahora bien dónde es, pero ahora lo, lo, lo ponemos. Después cuando nos okay. mande prensa, ¿sí? Perfecto. Bueno, ¿a qué hora? Vamos a estar de 9, de la ma de 9 y media de la mañana a 12 del mediodía. De ¿eh? 9 a Así 12. que los vecinos se pueden acercar de a poquito tranquilos, esperando la vacunación, es un, es un acto que se hace rapidísimo, es cuestión de minutos, lleva por ahí más tiempo el papeleo de certificación que la vacunación propiamente dicha. Así que con un poquito de paciencia, con buena distancia, y con buena voluntad, los esperamos a todos allá. Perfecto, ahí eh, estaremos y vamos a ir informando. Te mando un abrazo grande. Otro para vos y muchas gracias por el llamado y la discusión. Chau, Cari. Por favor, chau, chau. Bueno, así lo escuchamos eh, al director de Sonosis, a Federico Barone. La verdad que muy interesante todo lo que dijo. Quédate con nosotros, quédate en la tarde de Radio Mix www.mix-medio-magazine.com. Ya venimos.